Todos saben que el mejor equipo ha regresado. Tú decides Polartec 80 y Moican 50 SC. La sinergia perfecta contra las malas hierbas. Tú decides Ascenza porque eres imparable.